Ya ves, ¿no? Después por, sí. por Zoom alguna sí, sí, sí. vez. En Punta o sea, casi nos juntamos. En Punta casi nos juntamos, sí. pero no coincidimos después. ¿Eh, qué, ¿Qué te pasó en estas últimas semanas? Me, alejé, que, me alejé un poco. Me te alejé subiste un poco. historias como que estabas mal, sí, que te sí, desconectabas. Me alejé, me alejé un poquito, intenté una semana estar sin las redes, no funcionó, me volví <risa> loco. Eh, ¿Pero es, qué te llevó a alejarte, primero? Mucha, mucho exceso, mucha joda, demasiada... ...no joda de la buena... ...quizás eh, malos acompañamientos... ...malas decisiones... ...con la cual gracias a Dios... ...tengo una familia muy fuerte... ...y, y un grupo de amigos... todavía muy sólido... ...que, que me, me dijo... ...che Tommy basta... ...hasta acá llegaste... ...pero... ...me, está, me estaba desviando de mi camino... ...¿qué Ahora, conductas a, tuyas no te gustaban? ...como te digo... ...mucho exceso... ...a ver... ...salía de lunes a lunes... ...dejé de, de, de presentarme... Mm. ...en los lugares que quizás... ...tenía que presentarme... No, lo, ...no cumplías con los... No, ...no, no, no... Que... ...dejé lo importante de lado... ...y me metí en un mundo que quizás no... Está, ...está bueno, de vez en cuando, un viernes usado... ...pero no de lunes a lunes, siendo tan chico... ...te salías todos los días... ...todos los días, y descontrolado... ...me la daba todos los días, literal... <risa> ...y dije basta, hasta acá llegué... ...me tuvo que pasar algo que fue realmente... Eh, ...de mucho miedo, un ataque de pánico... Con, con, ...con falta de respiración... ...que se te da el corazón, todo, viste... ...eso en dónde te pasó... ...en una fiesta electrónica... ...y ahí dije basta, hasta acá llegué... ...y nada, me fui a Rosario a tranquilizarme un poco... Ahí, bueno, ahí está abrazado... ¿Es este? este ahí momento? Sí, sí, ahí está. No, Eso fue el segundo momento. Porque vos sabés que ese día nos escribieron muchas personas que estaban ahí en la misma fiesta y nos decían, ¿qué le pasa a Holder? Porque <coughs> está en una fiesta electrónica y no para de llorar, está abrazado con un amigo, llora, llora, llora. Sí, sí no, no, fue... ¿Eso fue post-ataque sí. de pánico? Sí, fue, fue una locura. Puedo estar mal, lo hablo y todavía me sigue poniendo, me sigue acá, esa respiración rara. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero bueno, por suerte volví a los hábitos buenos. Hace ya dos meses no entrenaba, imagínate, hace dos meses no pesaba un gimnasio. Volví tranquilo. Eh, nada, y me alejé un poco de teniendo lo que era la joda, ¿no? Uh -huh. Estoy y más concentrado de vuelta ahora en lo con que era. ¿Estás algún tipo de tratamiento? Eh, sí, más que nada. Yo, viste, nunca fui un psicólogo, nunca. Y ahora uh -huh. me animé, probé, me gustó, hablé bastantes cosas, me, me sirvió. Y... Me querían, viste, poner un psiquiatra más que nada para el tema de las pastillas y se necesitaba tomar algo, pero por suerte eso lo hicimos a un lado y no, no, no fue necesario. Pero nada, el psicólogo me reservió, posta que es algo hermoso. O ¿Tú? sea, solo en terapia no llegaste a medicación. No, no, llegué, sí, la primera semana ah. llegué, pero no, ah, ah, no no fue algo continuo. Llegué la primera semana. Para bajar, sí, para, para, trabajar, para tranquilizarte. Uf. ¿Tuvo que ver tu paso por gran hermano con esto de que salías de lunes a lunes? ¿Antes no era así tu vida? Vos sabés que creo que sí, Estefi, sí. Que siempre sí. fue igual. No, no, tuvo que ver. Ah, tuvo que tuvo ver. Que Antes que era ver. mucho sí. más controlado, era, era tipo medicazo, era del gimnasio, muy familiar. Mm. Salir hermano y como que. Pff. ¿Pero qué te ayudó? ¿En los amigos del campeón? ¿Qué, qué es lo que pasó? ¿Qué te decía? Yo, yo lo que le decía a. Uh, ¿Cómo se llama este chico que salió? vale uh, un poco con. ¿Con Alfa, con quién con Con, con Maxi. ¿Con no, algo? perdón, Maxi no conejo. Eh, ah, le decía ponen, ponen. que más que nada cuando uno sale de estos ámbitos <coughs> y está el famoso vampiro, que es el que te quiere chupar la sangre y cuando salís quiere quiere todo, todo vos, ¿entendés? Eh, más que nada ahí se va a sacar mucha gente, gente, mucha gente de mucho dinero. Por ¿Qué interés. pasa? Si tiene mucho dinero no tiene fama y quiere la fama. Claro. Entonces siendo tan chico, eh, teniendo quizás 22, 23, alfa, eh, perdón, no, eh, conejo que tenés joven, te puede pasar que te equivocás y te metés en esa ambiente de la noche de lleno. Mm. Y no es lo más sano para ¿No? nada. Pero Te llevó al exceso de joda y vos contaste también todo, que me pareció muy muy sincero sí. de tu parte porque dijiste que ingeriste algún tipo de droga. Sí. Sí, Adicción. sí, durante durante mi paso por a ver, por Punta del Este, por Cancún me ingerí ingerí bastante, que me arrepiento muchísimo porque intoxiqué muchísimo mi cuerpo, ¿Pastillas? Eh, ¿Qué? ¿Pastillas? Sí, sí, de todo tipo, todo tipo de drogas que te puedes imaginar, eh, probé. Está bueno que lo cuentes porque sí, sí, yo, ¿viste? en general no se cuenta y muchas veces dicen tienen ataque de pánico. Claro. Uno de, de no, los ángel, problemas es de la adicción simple, es que genera ataque de pánico. ¿Sí? Como te dije, supuesto que consumía anabólicos, bueno, ya hace cinco meses no consumo ningún tipo de anabólico la verdad que estoy muy limpio o en eso. está haciendo un cambio de vida total. Estoy orgulloso la verdad que sí. Hace cinco meses que no me inyecto nada, eh, pero bueno, caí en esto de lo ¿Y que fue... qué te hizo chocar realmente esto? ¿La fama descontrolada? Porque dijiste... O sea, que tenés las malas todo, gas, bueno, tenés todo, imagínate teniendo... No quiero miradas. mezclar para nada, pero Chano decía esto, también ¿no? Cuando él, sí. él salía, venía todo el mundo Tremendo. y enseguida Toma iba a algún lugar, tomaba sí. chano, le daban sí. droga gratis, obviamente. Sí. Y para el adicto, que, sí. que es justamente esa, la enfermedad, agarra, porque no, no siempre el puede. La tentación. No siempre puede contenerse de, ¿No? de agarrar. No, pero aparte el grado de inconsciencia del otro, no porque cuando alguien se está tratando de rescatar, venir y. Eh, me acuerdo que sí, Diego. Pero la gente de la noche, sí. No, sí. Importa, sí. no les importa. Sí. Uno su propia ayuda y tiene que darse cuenta. Como, de como, como les decía, a ver, y, todo gratis. Todo, imagínate, claro, claro, a todo gratis, droga gratis. Eh, Qué tremendo. De repente, ¿qué pasa? Todo el mundo se acerca por los señores que tenés. Mm. Y entonces, como que... Pero, ¿de dónde aparecieron, por ejemplo? No, y también, disculpame, por porque saben que con un famoso... Ah, bueno, ya no, no, pueden llegar a cosa? otros. Ah, sí, otro claro. no, te... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Andrea, ¿también? no. otra vez. ¿Pero Pero no, la tele. Nuestro. No, Ángel si ah, sabe, no miro televisión. Mira, las lentes los lentes, no, los no, lentes. No, C, es ah. y no conozco a ninguno más. En serio. Ángel. Andrea. Te estaba recuperando No, Andrea, sabes, dale. A dale no, a mentira. Escuchá, Nancy. Bien, eh, sí, bien. se te hace... No, no, no, es Nancy. no, es Nancy. Ah, ¿cómo es? Son los efectos. No en Pará, me estás de... tomando el pelo. Te juro que no. No. ¿Me, me Andrea, no. Andrea Nancy Lawada. Te juro por tu vieja. Andrea ¿Te Nancy Te lo juro. juro. <risa> Decime tu nombre. No le agasparte. No le Andrea. Pero chicos, el ego. Puede no conocernos. No. no. Puede. Claro, puede perfectamente. No, no. te he visto la tomas, nada. Somos dinosaurios, Andrea. Lo sé. Pero no me imagino. Los chicos jóvenes no nos conocen. ¿Y después no te acordás de ningún nombre más? Yanina... Tefi, la Feudale, para las redes. Por ejemplo, si querés, Nilda, es mi nombre, Nilda. Nilda, Nilda. Nilda, como algo muy Y Marcela Feudale, tucha. ¿no la conoces? Marcela. Eso era el apellido, así por mi familia. <risas> claro. ¿Qué tiene que ver la familia? Porque mi abuela, mi abuela me... <risa> me hundió, la abuela hablaba, la, me abuela, hundió. hablaba. Me hundió. la abuela. te veía, tu como mamá ser. habla de mí. Y la abuela también... Algo. te hacer Escuchame. el pendejo? ¿Te Pará, hacer No, no, Pero puedes ser pendejo, Pero ubicado. y no, no, no, es no, parate, no, no, bates. Bates. Es boludo, ¿Qué no, no, eh, no, digo, aparecieron así como de golpe por Instagram o, te, o amigos de amigos. No era tu círculo de amistades. No, no, todo muy de golpe. Como te digo, a ver, yo en Uruguay cuando fui a Punta del Este ahí no conocía a nadie porque siempre que he viajado nunca no conocía a nadie. Y che, joder, hoy alta tal fiesta. y con tantas personas. Ah, no, toda toda, la, todos los días, días llegás a la fiesta. Che, consumís esto, consumís lo otro. Igual la culpa es tuya, ¿no? Obvio, la culpa, la culpa es, es mía agarraste. que me dejé llevar. Uno es responsable. Está muy bueno a ver, que tengo que lo 22 lo años, soy responsable de mis propios actos. Qué bien. Eh, Ahora, tú, de, tú perdón. Se, sí, eh, ¿De dónde salieron esa, ¿De dónde salió esa gente? ¿La conociste a través de la propia? No, eh, la conocés, la conocí mientras eh, que va yendo. Van entrando. ¿Sí? Se acercan. Sí. Sí. Ahora, eh, tu separación, porque vos venías re de novio siempre con tu pareja. Sí. La ruptura tuvo que ver con esta vida que elegiste después. Y yo, yo creo que, a ver. Vamos, no, le voy a ser sincero a todos acá. Yo cuando me separo prácticamente no tuve ese, ese, ese duelo que, que casi no. todo el mundo, no, me fui de joda, me fui con amigos, y la le, le reprochaste los seguidores que les diste, una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Vos sabés que me arrepentí. Mm, sí. mal. Y aparte, tu vida pasa por los seguidores, seas que los seguidores son efímeros. Sí, obvio, yo, yo, o sea me pasa, ¿sabes qué pasa, Janina? Yo tomo, lo tomo muy en serio lo laboral, porque por ejemplo te puedo dar nombres, Agustín, Max, y Tini, anda pidiendo por trabajo por TikTok, porque no saben cómo monetizar las redes, yo lo supe sí, muy es verdad, bien. Eso... Me tomé vacaciones por todos lados, me sigo pagando mis propias cosas. Sí. Me va muy bien con lo que hago, pero porque soy, soy serio en lo que hago. Yo veo a cada seguidor, si bien lo veo como una persona, también lo veo como una forma de hacer dinero. A eso voy. Tomás, es los chicos que salen de la casa no tienen ni idea cómo capitalizar los seguidores. Tomás, ¿qué te pasa cuando ves esas imágenes de eh, vos con esa angustia y llorando? Porque vos decís, bueno, todo fue por un exceso de joda. que uno puede decir, bueno, estoy cansado, me quiero alejar. No, estoy, estoy cansado, pero, sí. pero pegaste un pico sí. de angustia. ¿Qué sí. te desató esa angustia? Muy, cansa muy cansado, no paré nunca. A ver. No, pero la, uno puede estar cansado y no pega en esa angustia y esa decisión de me voy a alejar de todo. Mm. ¿Hubo algo que dijiste, lo pierdo todo, se me va la cabeza? No, no, no, más ha, que nada quería, miedo, quería, es claro, que quería era... alejarme para decir, che, bueno... No paso, no paso vergüenza en las redes, porque a ver, que yo como pero figura pública... ¿Pero pasaba por la vergüenza en las redes o pasaba por algo que te pasaba más a vos, más interno? No, yo, a ver, yo veo como mi red, como una fuente laboral. Sí. Yo creo que estar mostrándome en una fiesta electrónica en ese acto no es para nada serio. No estaba bueno mostrarse así, más eh, sabiendo que estás expuesto. No estaba bueno. No es un ejemplo para los chicos que me siguen ni sí. para nadie. Eh, pero la angustia es real. Sí, la angustia fue súper real. Estuve unas semana sin las redes, pero puesta pasándola mal. Y después una semana dije, bueno, ya está, listo, flaco. Ponete las pilas, vos laburás de esto, tenés que salir y Te lo pidió vez? la psicóloga porque muchas veces los psiquiatras y los psicólogos, cuando hay una persona adicta y que tiene este tipo de problemas, eh, les recomiendan que se alejen un poco de la... Por suerte no la... soy adicto. Por suerte, como Ajá. te dije, me supe... Me supo controlar y dije, hasta acá llegué, basta. Total, yo, a ver, yo no dependía de las drogas, ¿no que me drogaba? De luz Ahora, a luz. El video ese donde se te ve abrazando sí. a tu amigo, que dijiste que tuviste un ataque de pánico ahí, eh, ¿cómo lo resolviste? ¿Te llevaron mucha a mucha Mucho apoyo de, de mi mamá, que, bueno, que es la que me baja siempre los pies a tierra uh -huh. y más que nada dejando de salir. Pero las fiestas, ese día, ¿te llevaron a tu casa? ¿Pediste ayuda a algún médico que no, había Eso la fue lo fiesta? peor, eso fue lo que fue el psicólogo amigo que hice mal. Yo me fui al after después Ah, seguiste. O sea, después fue el ataque de pánico, que pensé ah, que me iba. Como ah, hace me mucha me gente, y volví al after. Y volví y cuando volví, un No hubo ¿qué ningún pasa? amigo que te dijera, bueno, hasta acá en ese momento? No, está, estaba, estaba en Rosario, solo? Escuché, estaba en Rosario ahí y con y con la gente que no es la indicada, ah, con los que dijo eh, ella que dijo, ¿viste? Que son amigos campeón, la, sí, los amigos eh, del campeón, tal cual. Es son los amigos del campeón. Marcela. esos los amigos del campeón. Marcela Marcela sí. eso, Feudales, eso los la nona, tu abuela. La la de tu abuela. La amiga de la de la abuela y, sí, y no Marcela, Marce, Marce, Marce, Marce, sí. ¿sabes qué sabés que sí. me, dijo, me, dijo, me dijeron los amigos del campeón Y sí, cuando me pasó lo del ataque de pánico Todos esos amigos que tenía al lado se alejaron Se fueron, desaparecieron en cuestión de 10 minutos Y el hombre que me socorrió fue el de Claro, el ahí, porque cuando, no lo conocía. cuando vos te pasas por una situación de pánico, rajan Ey, claro. y fueron ¿Por qué todos. rajan? ¿Y por ¿Y por qué rajan? Amigos, porque no se hacen cargo Mis amigos realmente no, están dejan ahí eh, tirado, como Claro dos y claro. van a dejar tirados y van a dejar los amigos campeón tirado, hacen no eso. se hacen cargo de nada, nada el que, no te va a ayudar, están obvio, porque él les puede no, conseguir sí, una botella de champán gratis una entrada gratis la que obvio. entra en alcohólico queda solo las tira armas se van nadie se hace cargo también obvio, eso obvio. entonces bueno tarde. me volví acá a cabo de conocer que tengo un grupo de amigos súper sanos con esos no hablaste más no, nunca más gente que me hablaron después de Aster che, Domi, ¿dónde la seguimos? Bueno, a ver, no me cuenta, yo me di cuenta de la actitud que tuvieron De que se, se fueron me Y dije, si me, si, o sea, si me pasaba algo Ellos grave. eran amigos de joda, no querían bancarte ¿Sí? mal Para oh. la joda estaban ¿Y tu vieja? Nada, mamá, mamá, la verdad que O sea, no me gusta que salga a hablar Siempre <risa> cuando me pasa algo Porque Igual. por algo tengo 22 años, por algo me hago por mí mismo pero siento que le gusta la cámara, se lo dije, te encanta la a cámara. ¿A quién habla? ¿De tal palo o tal astilla? No, pero pará, Yani. Eh, yo me fui, sí, está, está me fui hermoso, un tiempo. Tiene está re está facilidad. Con vos. Sí, sí, sí. Te juro que te Shani, llegaría a casa pero. fui un chico. tiempo. Te bifes, ¿A dónde te fuiste un tiempo? De... Dos semanas dos te fuiste. Tiene no, la gran ¿sabés cómo lo vos Dos meses, vos pero dos meses no es nada. Ahí, vacacioné, con madre, vacacioné. Sí, Pero, pero lo sufrís o Volviste. no, o te, o te disfrutás gran. muchísimo todo lo que es la exposición. Porque en un momento dijiste, no, no puedo más del medio, la sí, verdad el móvil el... de Georgina, fue Está la que mal, mucha angustia, y después como que lo disfrutás. Sí, y la inspiración me cuesta todavía, o ¿sabes? ¿eh? Ay, no, es Transformer, <risa> no me muero. <risa> <risa> me cuesta, me cuesta. <risa> Che, sí, no, me dijeron, estoy un poco más flaquito ahora. No, no, más más te ¿Te quedan póndalos. Queda no, no me digo, lo reconocieron. Eh, Gracias. Gracias. Igual no Voy es te el te tema te sea que esté más gordo No, no, no, no, no, no es que estaba mejor. más aflado. Y más sano. San. Sí, sí si claro. Si Holder sana, espiritual. Holder espiritual. Hashtag Holder espiritual. No, pero por suerte, esto usted lo quiere hablar acá, porque la otra escuché cosas paupérrimas que dijo este señor Agustín, que está haciendo stream ahora. Agustín, el de... Agustín, Romani, diciendo el que León, yo, León Me dijo, Joder, el peor jugador de la historia en hermano. Él también, no te preocupes. Le quería decir que yo salí de la Pasé casa 9. y hice todo. O Pero sea, vos, a vos, Agustín te parece está, que eh, es un tema eso ahora? Bueno, eso es una... No, la vamos a hacer más cómico, vamos a hablar de mi ¿sí? salud, nada más. Viene para divertir. No, Nancy, no, Nancy. Nancy. No vamos, claro, claro, no Nancy. Ángel. Vamos a chocar un poquito, <ríe> estamos <ríe> lado. Andrea, me cae muy bien. Escúchame, ¿León te parece a vos el peor jugador de la historia? No, no, no. Agustín. Yo siento que no, peor jugadores... Cata. A ver, está Cata que yo no sé para qué. No, un plomo. plomo. <risa> un plomo. Ahí coincidimos. Eh. Pero, la eligieron ver, por algo, disculpen. Se equivocaron. ¿Qué tiene que ver? La no, eligieron pero es un plomo. Ya está. No sé para qué entró ella. Y por ahí la pero eligieron porque nada, es un plomo no, no generó nada. No y bueno, no, pero mira si hubiese entrado Camila sí. entrada. Pero el León se hizo una película mejor. en la cabeza que... Tremenda. Es... Flaco, bajó un poco. Está haciendo stream ahora. Sigue con esa película. Él cree que...